Fausto, ¿te gustan los personajes relacionados por trasfondo, tipo hermanos o cosas así para el inicio de la campaña? Los personajes relacionados, me encanta que, que hagan esas cosas porque... Los jugadores tienden a... Cuando hacen algo de este estilo, se enfocan mucho en la parte de trasfondo, mucho en el background y, y describen algo Y que hayan dos personajes con una relación previa a la aventura, familiares o, o amigos, lo que sea solo ayuda al desarrollo de la misma porque esta es luz solo ayuda al desarrollo de la misma porque te, ya, ya hay ya hay algo de lo que hablar de lo que ellos pueden interactuar sobre o, o incluso te da material a vos para crear historia cuando creas algo de la familia o, o llevas a cabo una aventura relacionada con, con su apellido hay dos jugadores a la vez ¿no? los que se le está desarrollando el personaje así que re a mí, a mí me gusta mucho eso, eh, en la aventura que estamos jugando ahora, Cal y Baggins, los personajes de Max y de Louvre efectivamente, son primos y, y se nota la relación que tienen como familia y, y cómo ellos eh, se, se respaldan entre ellos por este vínculo y está genial Cabra ¿Cómo puedo rolear un personaje que le tiene miedo al combate? Le tiene miedo a pelear, pero sin que sea inútil en la pelea. La idea es que sea una soldada novata. Y. <ríe> este, este es un, un tipo de personaje. Su, suelen ser interesantes porque. Sobre todo en la idea, digamos. La gente tiene que pensar que va a haber un tipo de, de situación. En el que va a tener que levantar su espada contra otra persona. Así de sencillo. Porque hay, hay algo, un monstruo una, o un enemigo que te va a atacar. Y eh, lo cierto es que vos podés tener la miedo a pelear. Y pelear igual. De hecho es algo que... Es algo muy común entre la gente que... que bueno, testimonios de, de, de, de soldados o cosas por el estilo de que, bueno, nada, estar, estar en combate da miedo <ríe> da muchísimo miedo pero si no haces nada, caes ante el enemigo, y no está bueno eso así que tal vez lo puedo usar como inspiración eh, el miedo no tiene si bien, digamos, vos querés jugar a alguien que, que le tiemble la espada, eso no, no la, la va a detener de usar la pata acá esa puede ser una opción también puede ser que intente detener el combate como sea antes de levantar la espada que que trate de de tomar acciones dentro del combate que no sean ir a chocar armas contra el enemigo sino más bien ayudar a algún aliado, proteger a algún aliado protegerse a sí misma, entorpecer al enemigo no, sin, sin atacarlo, ¿no? tirar la arena a la cara, por ejemplo, cosas por el estilo eh porque imagino que lo que le da miedo es la tensión y el ruido y, y, y, y lo salvaje del, del intercambio de golpes. Y bueno, otra vez generar menos eso puede ser una buena opción también. Pero yo considero que toda, todos los personajes deberían estar asustados del, del, del combate, por más que sean guerreros. digamos. Ellos, sobre todo las personas que se dedican a pelear saben cuáles son los costos de pelear. Saben que un descuido puede ser una cicatriz en la cara o perder un ojo. O perder un amigo, entonces hay que ir con mucho cuidado. Alan Waze, ¿cuál es la mejor manera de adaptar armas, armaduras, objetos de otros juegos o series para jugar en mesa? ¿Algún consejo? Y va a depender del sistema que estás usando. Vamos a agarrar de idea porque es el, el que estábamos ahí. Eh, generalmente lo que lo que se recomienda es el, el objeto que ves en. en la película. Eh, el látigo de Indiana Jones, por ejemplo. La propiedad del látigo de Indiana Jones es que vos lo tirás y se agarra siempre de algún lado Por decir algo, ese es el efecto mágico que querés dar Bueno, entonces agarras ese efecto mágico y se lo pones a algún arma que, que el juego te permita D.I.D. tiene látigos, así que ¡pum! queda bien Después puedes hacer algo similar con eh, los sables de luz de, de Star Wars Bueno, ahí es, es un estoque que, que corta metal como si fuera manteca Y está caliente, bueno, también podés aplicar eso y le puedes hacer baño de fuego Tendré que pensar cuál es el efecto que vos querés agarrar de ese, de ese objeto que viste en algún lado y tratar de traducirlo lo mejor que puedas al sistema. Y esto, esto lo recomiendo. Hicimos un, un video hace poco de objetos mágicos en Wildmont. Que si bien hablamos de los objetos mágicos que, que trae el manual y las mecánicas que usan, también aproveché y... y y di unos consejos sobre cómo usar objetos mágicos caseros. Así que te, te recomiendo entrar a ese video y leerlo. Y verlo eh, Que creo, creo que está bueno. Tiene, tiene buenos, buenos consejos para tener eh, objetos mágicos caseros. Llegar. Consejos para tirarle plot twist a los jugadores y que no parezca sacado de la manga. Un buen setup. ¿Vos querés generar.? Tipo. Se saca la máscara y. ¡No! Y que todo se tap. ¡Ah! ¿cómo puede ser? nos traicionó o no, no me di cuenta es, si vos querés generar ese momento necesitas un buen setup en la historia, tenés que generar, dar pistas pistas incompletas, pistas confusas, tenés que generar personajes que todos se relacionen para que el plot twist, para cuando llegue ese momento de revelación los jugadores tengan la suficiente información para decir está buenísimo que suceda y no lo vi y ese es el momento de sorpresa que vos que digan, no eso es lo que vos querés generar. Entonces necesitas un, un buen setup de información para que, mientras vos lo estás explicando, los jugadores les vayan cayendo la ficha en la cabeza, se organice todo, y ahí, pum, decís, decís, y ahí ellos dicen, nada, y tiran el lápiz en la mesa, dicen, no, ¿cómo puede ser? Yo sabía, va a decir alguno, y cosas así. Eh, Igor Medina. Cuando terminen esa campaña, ¿la subirán a algún sitio para poder jugarla? me encantaría, por ahora yo estoy, todo lo que estoy preparando lo estoy guardando y menos mal que lo estamos, lo estamos film, eh, grabando así, lo estamos subiendo a YouTube por si me falta algún dato puedo entrar al video y verlo pero sí, me gustaría en algún punto darles darle un documento de las nieblas de Nurem y no sé que lo jueguen ustedes, sería re lindo yo sentiría, me sentiría súper satisfecho con eso y espero que lo disfruten Santiago López Ochoa Algún consejo para un combate aéreo Son dos situaciones Cayendo o en monturas Vamos, <risa> eh, bueno, caer es peligroso <risa> Si alguien está, se está volando Y le tener las alas caer es daño de caída No, no, hay, no hay mucho más eh, El combate aéreo es un gran combate Que aprovecha el terreno Y es raro el terreno aéreo Porque generalmente lo que vos te imaginás Es que están, bueno en el cielo Y no hay nada que los interrumpa Y podés generar un montón de cosas que las interrumpan nubes espesas, llenas de agua de lluvia, granizo rayos, son súper complicados pelear adentro de una tormenta eh, o más cerca del suelo entre entre cañones y riscos um, con, vientos, con vientos en contra o a favor o, o que dan vueltas por todos lados yo creo que es un gran momento para aprovechar el terreno y, y, y el terreno da de todo Tal vez están peleando y hay, no sé, una bandada gigante de pájaros migrando y pum se los chocan a todos, cosas por el estilo hay, hay mucho para aprovechar ahí, así que yo trataría de, de, de el terreno, para mí lo importante es que el terreno se sienta que están volando porque si vos solo haces que el volar sea a una velocidad eh, diferente a caminar no se va a sentir que están volando se tiene que sentir que están volando, ellos se tienen que dar cuenta que están volando Juan Pablo Frey, ¿qué tan buena idea es usar como hilo de campaña un conflicto entre dos brujos de patrones distintos que se pelean. Son brujos de pacto, pacto demoníaco y la archiada. La idea va a ser tan buena como vos la puedas aplicar, porque yo la estoy leyendo y suena súper divertida. Yo lo que siento es que los jugadores, los jugadores van a ser tipo fichas de pe, tipo peones en el ajedrez de estos dos brujos, en realidad de estos dos patrones. Que están manipulando a estos brujos y estos brujos están tratando de manipular cosas para que sus jefes estén contentos. Y los jugadores van a tener que, que hacer cosas, lo que puedan, hasta que se den cuenta que están simplemente siendo fichas de un juego, de, de algo más grande. Y, y tal vez nunca tuvieron esta una, una real influencia en lo que estaba pasando. Simplemente estaban reaccionando a todo. Eh... Pero está buenísimo si lo puede hacer, porque tal vez llega este momento y los pobres se dan cuenta y ahí va a depender de lo que haga. Tal vez alguno diga, sabes qué, yo no voy a participar más de esto y me voy. Y otro diga, yo quiero venganza, a mí nadie me usa, y va a tratar de buscar a los brujos y si puede va a ir a buscar a los patrones. Y otro va a decir, esto estuvo re bueno, quiero más, ahora voy a, voy a pertenecer a la archivada. Bueno, Suena divertido, hay que ver cómo lo logras. Santiago López Ochoa Lion, ¿es algo malicioso hacer variantes de monstruos para mitigar la capacidad de un miembro específico de la parte, ya sea porque está muy fuerte y van en combate? No, para nada de hecho, es algo muy común y súper recomendable el, la, la, el monstruo para mí es un nombre y una hoja de personaje, y todas esas cosas son intercambiables si vos querés tener un trago súper poderoso sacale la hoja de personaje de trago y la de un buhoso o la de un kraken y que el nombre sea trago Listo, ahí tenés un trajo súper poderoso. Lo mismo si querés un Kraken súper débil. Agarrar el nombre Kraken y ponerlo en una hoja de un trajo. Eso sí se puede hacer. Es súper recomendable. Es mucho más fácil que crear monstruos desde cero. Y te ayuda para estas cosas. pues es ¿cómo estás? Pregunta. Un personaje es un mago viejito humano. Que estuvo encerrado 50 años y se olvidó todo su pasado. Como DM, ¿es mejor trabajar su pasado con el jugador? Ya que el personaje lo vaya descubriendo. O lo pienso yo solo como DM y le voy revelando la, en la partida. Creo que está bueno... Primero esta pregunta con el jugador, digamos. ¿Vos qué? Yo lo primero quería decirle... Tu personaje, el pasado este que se olvidó. ¿Vos sabes algo de él? O todo lo que yo haga está bien. Digamos? Yo puedo ir y inventarle lo que sea. Tal vez estuvo preso 20 años y se olvidó. Entonces... Ahí te va a decir el, el jugador, ah, no, bueno, yo en realidad creía que era un noble de un reino lejano y viajó, comerció, estuvo en un combate, cosas por el estilo. Entonces, charlalo con él y, y fíjate hasta dónde él tenía pensado cosas porque desde ese punto en adelante vos podés crearlas. Perdón, parece que me salté una, una pregunta. Pero bueno, volviendo a los encuentros lateros, para mí están buenos. Esta es una pregunta que hizo Luciana, que la ignoré completamente. Eh, pero bueno, dice León, ¿cuál fue tu parte favorita de Nurem hasta ahora? ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Por qué no, no, ¿por qué no nos da punto de inspiración? ¿Por qué no le doy punto de inspiración a los jugadores? Porque me olvido. Eh, es una de mis fallas como debe. Me olvido. Realmente me olvido. Estoy muy metido en el desarrollo de la aventura. Cuando hacen cosas estoy tratando de reaccionar acorde y, y en tiempo porque también estamos jugando en stream quiero que salga todo bien y me olvido. Y la verdad que estoy falto de práctica también, porque en la partida anterior que dirigí no de inspiración eh, porque quería que sea un poco más complicada nomás. En cuanto a la parte favorita hay, hay un montón, vamos, 12 sesiones eh, es un montón la parte, creo que una de mis partes favoritas fue fueron al principio cuando ellos se estaban conociendo y tenían charlas sobre quién es quién eh, iban Interrogando a los diferentes posibles mecenas del viaje Hubo, uh, Eso estuvo re bueno eh, Pero creo que una de, la, de, la, de las mejores sesiones por ahora O, o, o más, más lindas que tuvimos Una fue el Dungeon El Dungeon que ya tuvimos en, en la jungla Eso estuvo buenísimo porque además Por primera vez habíamos usado las luces dinámicas Y quedó buenísimo el Dungeon eh, creo que la partida de ayer estuvo excelente. Estábamos todos súper satisfechos. Terminé la sesión, seguimos hablando y. ¡Wow! Eh, eh, y seguro me estoy olvidando un montón de, de momentos más, pero bueno. <risa> Mi trabajo es como estás siempre pensando para adelante. Me olvido de, de, de, de recaer un poco en lo que pasó antes. Elero, eh. estuve leyendo Asesinato en Puerta de Baldur una aventura de personaje nivel 1 a 3, para quinta edición. Pero no, me siento me siento muy incómodo cuando narro aventuras de manual. ¿Algún consejo para eso? Sí. Algo, algo que se recomienda de esto es... Las aventuras de manual lo, se sienten raras, generalmente, tal vez es otro tu caso, pero se sienten raras porque vos, como DM no tenés toda la libertad que generalmente tenés porque te marcan un camino bien marcado. Pero, vos podés narrar una parte y después tomar riendas vos de la creación del resto de las cosas No hace falta seguir siempre lo que dice la aventura Podés vos ver para dónde va la gente Si alguien te dice que iré en la montaña allá Y no tenés nada en la montaña allá en el libro Ya fue, vamos a explorar la montaña a ver qué sale Así que eh, yo te recomiendo ir por ese lado Lo que sí está bueno empezar con partidas así creadas a los tienen en Anoram reglas caseras específicas que se puedan contar? Sí, la que me acuerdo ahora es la de crítico cuando alguno de los jugadores saca crítico, vieron que se tiran los dos dados, ¿no? O se duplica el daño. A mí me gusta que se tiren los dados, pero esta es una regla que le copié a Syrup DM, Que es, uno de esos dos dados, es automáticamente el daño máximo de ese dado. Y después el jugador tira el, el segundo, y eso se suma Esto es porque tuve muchas veces, en las que los jugadores sacaban crítico, tiraban los dados y sacaban 1, 1, 2, o 1, 2 y no se sentía que era un crítico Y para mí el crítico se tiene que sentir Tiene que ser el momento en el que el golpe conectó de una manera excelente Así que por eso ahora hago que uno de los dos dados sea máximo Y el otro, no Y el otro se lo tiene que tirar eh, Pregunta de Gunther Schresser Espero haberlo dicho bien ¿Cómo harías para enganchar a gente muy prejuiciosa del rol para jugar? ¿Qué tipo de partidas usarías? D&D u otro tipo de juego los extrañados gente muy prejuiciosa. Siento que es es uno de esos momentos en los que es más fácil mostrarle lo que es el juego que ellos jugarlo, porque bueno, tienen muchos prejuicios, está bien. Antes de sentarte a jugar, mira como nosotros jugamos y mostrarle no importa lo que estén jugando, realmente jóvenes no Lo que tienen que ver ellos es lo divertido que es, lo bien que la está pasando el grupo, lo mucho que se matan de risa interpretando y haciendo cosas estúpidas porque sí persiguiendo al villano, que se escape, o que sufrir alguna tragedia extraña. Es una actividad extraña, es una actividad rara jugar. ¿no? Y, y tampoco es para todos, ¿eh? es posible que no. Que incluso después de verlos entretenidos, lo único que entiendan es que bueno, a ustedes les entretiene esto y después es sentarse a jugar no sé, se... de nuevo el juego, el juego, la mecánica del juego no importa lo importante es que en esa sesión la pasen bien eh, como sea mostrarle que, que tienen libertad y que, que pueden interpretarse a otra persona y, y, y tratar de ver el mundo de otro par de ojos eh, contra los prejuicios vos tenés que mostrarle que que tal vez no están acertados, o no están cerca, o lo que ellos consideraban un juicio de valor correcto estaba mal. Vos mostrarle lo bien que la está pasando vos, lo bien que la pasa el resto, y ya después depende de ellos. <ríe> Gracias por las preguntas, y creo que nos vemos... Ah no, para voy a repetir los anuncios, se canceló el, el especial de Halloween. Tenemos emotes en nuestro canal de Twitch para, para los que quieran eh, ahí verlos. Y nada más. Nos vemos en el próximo DM Responde, que es dentro de dos semanas. Chao.